no el, el libro, así que como digo un placer estar aquí con, con los estudiantes de CNT y con todos y todas las que habéis venido para, para compartir un rato de, de charla, debate acerca de la pedagogía libertaria. Eh, cuando me lo planteó Rafa le comenté que quizá el formato más adecuado en lugar de dar una charla desde ahí arriba un poco y dejar un turno final de intervenciones para posibles dudas, cuestiones, intercambio de ideas me parece más interesante, más o menos el número imaginábamos que iba a ser muy superior al que es, eh, hacer la círculo. Entonces, en lugar de hacer una conferencia al uso, eh, yo he planteado una 15 ideas fuerzas, digamos 15 ideas que a mí me parece importante de cara a lo que puede entenderse hoy día por una pedagogía libertaria, y a partir de esas 15 ideas, mmm, pues generar el debate entre todos y todas las que estamos aquí yo calculo que estas 15 ideas las podré desarrollar en un torno a media hora, 40 minutos tope. Si preferís la opción de que conforme yo vaya lanzando ideas, iniciamos ya el intercambio y el debate, por mí ningún inconveniente. Si a alguien, conforme yo voy planteando algún tema, eh, le llega algo dentro y no puede esperar hasta el final, pues por qué, por qué pararlo, ¿no? Entonces, eh, depende de los que estemos aquí, el, la dinámica de la misma. Entonces ya digo, yo voy a lanzar esas 15, 15 ideas que me parecen importantes y, y vamos a ver lo que surgen. ¿eh? A ver, lo primero, y conectando precisamente con, con la primera invitación que me hicieron geógrafa y los estudiantes en una jornada que tenían de educación para presentar el libro, la primera idea de, de la pedagogía libertaria, el libro es una selección de textos de maestros y maestras anarquistas escritos entre 1900. Y 1939, del principio del siglo XX y el final de la Guerra Civil Española. Eh, y, y a mí me sirve un poco para articular lo que son las principales ideas de la pedagogía libertaria. Entonces, la primera idea que quiero lanzaros, hoy no, no se trata de presentar el libro, eh, la primera idea que quiero lanzaros que me parece importante es que cualquier persona que se acerque o que tenga un interés mínimamente serio con la pedagogía libertaria no lo puede hacer desde la nada tiene que conocer cuál es su pasado, su memoria eh, y su tradición o, de lucha y pedagógica. Entonces, esto me parece especialmente importante en los tiempos en los que vivimos, en los que el poder, eh, y cuando hablo de poder no me refiero solo a las instituciones que nos gobiernan, sino también existe el poder de la gente de abajo. Eh, en tiempo, repito, en el que existe una especie de desmemoria voluntaria, ¿no? por utilizar esa, esa expresión, haciendo un juego de palabras de la servidumbre de los voluntarios, que en los tiempos en los que estamos hay una interesada desmemoria voluntaria por parte de desde arriba, pero también por parte de abajo, y me parece que una sociedad que quiera analizar su presente y transformarlo, no puede hacerlo sin tener en cuenta la memoria de la que parte. Entonces, los maestros y las maestras anarquistas del, del siglo XX son fundamentales que los releamos, que dialoguemos en el propio para ver qué plantearon y qué es lo que nos pueden aportar en nuestro, nuestro del presente. Y muchas de esas cosas nos sorprenderían. Evidentemente una relectura simple de los clásicos y una adaptación al 2014 no es suficiente. El lenguaje que ellos utilizan, el mundo en el que vivían es otro muy diferente, y nosotros tenemos que hacer una ingente labor de reactualización de esa pedagogías libertaria una pedagogía que hoy día necesitan eh, eh, un saneamiento profundo y fuerte, ¿no? una, un replanteamiento de, de, en el 2014 de qué entendemos por pedagogía libertaria. E insisto, sin perder de vista esas ideas fuertes, ¿no? que son las que pasaremos a desarrollar, las que voy a pasar a desarrollar a continuación. Bien, segunda idea. Eh, cuando hablamos de pedagogías libertarias, eh, inmediatamente se nos viene a la cabeza escuela, mm, eso es así en gran parte, evidentemente la relación pedagógica eh, hoy día se produce fundamentalmente en las instituciones escolares, llámese escuela, llámese instituto, llámese universidad, eh, pero no solo evidentemente el ser humano es un ser de aprendizaje, desde que llega al mundo es un ser de curiosidad y un ser que está continuamente aprendiendo desde que nace hasta que, hasta que se muere. Entonces, la relación pedagógica está en la escuela, por supuesto, pero está mucho más allá, está en la vida misma, ¿no? Entonces, utilizando eh, precisamente a Selmo Lorenzo, que es el que yo traigo el título de Contra la ignorancia, uno de nuestros abuelos, parabuelos fundadores del movimiento obrero y del anarquismo, ¿no? Eh, Anselmo Lorenzo, que se implicó en los últimos años mucho en la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia y que cada vez le da una importancia mayor a la educación, eh, decía al respecto eh, tratando de la educación y de la enseñanza no debemos referirnos exclusivamente a la escuela y al profesorado. Hay una escuela más grande que todas las escuelas y aunque todas las universidades. Esa escuela es la vida, en la que todos ejercemos de buenos o de malos maestros, por la influencia del ejemplo. Y en la que todos somos alumnos por la tendencia a la imitación y por la necesidad de la adaptación. Eh, Esos anarquistas lo tenían clarísimo eh, en ese primer tercio del siglo XX, y tal es así que, además de promover escuelas racionalistas o escuelas libertarias, tenían una amplísima eh, red de difusión cultural, de difusión pedagógica. Llámense Ateneos, llámense el propio sindicato, centros de estudios sociales revistas, multitud de revistas de muchos campos de sociología, de arte, de sexualidad eh, aquella revista Estudios magnífica con el consultorio sexual que tenía tantísima difusión entre los libertarios folletos, novelas cortas es una delicia leer la cantidad de novelas cortas que se publican entre los años 20 y 30 con un fortísimo contenido moral en esas novelas pero que, que los, nuestros abuelos y abuelas las leían con, con, con, con pasión que, refiero en la pedagogía, por tanto, estaba en las escuelas, pero estaba mucho más que en las escuelas, inundaba la vida, la vida entera. Sí. Utilizando, por cierto, ya ese, esa cita de, de Lorenzo, eh, también hay otra, otra expresión que me encanta, que es la de eh, que todos hacemos de buenos o de malos maestros en la vida eh, por la influencia del ejemplo. La ejemplaridad es otro principio clave en las pedagogías libertarias. Eh, el, Mostrar, es decir, los anarquistas intentaban al máximo aportar la distancia que va entre el dicho y el hecho. De poco sirve eh, un buen dicho, un dicho eh, muy rico, si no va acompañado de una práctica que, que dé fundamento a ese dicho. Entonces, la ejemplaridad, los textos de los maestros y las maestras anarquistas están plagados de que el maestro debe ser un guía, un ejemplo, debe ser casi un, san, un santo laico. ¿no? Eh, no fuma, no bebe eh, un vegetariano muestra rectitud ante sus alumnos eh, la ejemplaridad es un principio también clave, no algo que, que hoy día está muy perdido, no hay que reactualizarlo por supuesto pero que, que está ahí presente eh, bien, otra próxima idea que os lanzo eh, las pedagogías bueno, la, la libertarias eh, también, perdonad a veces puedo decir obviedades o cosas que bueno pues, Claro, son cosas como lógicas, pero bueno, prefiero pecar por defecto que, que por exceso. ¿no? Eh, las pedagogías libertarias, eh, sus elementos no son únicos ni patrimonio del anarquismo ni de esas pedagogías. O sea, las pedagogías libertarias están en continuo contacto con otras pedagogías modernas, progresistas, y unas y otras deben de sí, cada una con sus peculiaridades. Es cierto que las pedagogías libertarias van a tener un carácter, una impronta que no tienen otras. Pero con esto quiero decir que algunos de esos elementos van a estar presentes en muchas otras eh, prácticas y pedagogías de lo que se llama la escuela nueva, de la institución libre de enseñanza, etc. Eh, un principio fundamental también del anarquismo y, y con él de las pedagogías libertarias, la no distinción entre medios y fines. Es decir, eh, si el modelo de sociedad al que aspiran los libertarios y las libertarias es una sociedad cuyos dos pivotes fundamentales son la libertad y la solidaridad, el socialismo libertario eh, la escuela desde muy pequeño tiene que educar en pos de esos dos valores pero desde esos mismos valores es decir, de nada sirve eh, una educación que tenga presente los fines y los intente conseguir con otros medios que no sean esos mismos que se pretenden conseguir entonces, la pedagogía libertaria insiste muy mucho desde las edades más pequeñas en que hay que educar en la libertad para la libertad, en la solidaridad para la solidaridad. Y esto no de una manera abstracta, con estos principios puede estar todo el mundo así muy de acuerdo. Eso hay que plasmarlo eh, de una manera concreta en la relación pedagógica diaria. Entonces, eso pues, se traduce en no poner o poner las menores cortapisas posibles ...en el desarrollo creativo y espontáneo de los niños y las niñas, ¿no? Algo que si cualquiera, todos los que veo aquí, que estáis entre institutos... Eh, ...o que todos hemos pasado por instituciones escolares, pero en el momento actual... ...me parece a mí que estamos en uno momento de momentos desde la transición más serio... ...en cuanto a regresión de libertades en todos los espacios y también en los espacios escolares... ...hoy día en los centros predomina una idea fuerte de control, de disciplina... ...y una obsesión que no viene solo del poder que no viene solo de las directivas de los centros, que está, eh, ha, ha calado en el imaginario social de hoy día. Entonces es muy común que haya una preocupación muy fuerte por, por la vigilancia, por la disciplina y por el control, y eso va eh, claramente en detrimento del desarrollo libre y espontáneo de la imaginación de los niños y las niñas ¿no? en, en, en las escuelas. Eh, pero ojo también, la libertad no es algo que, que se enseña, eso no son píldoras ni son una serie de textos que los niños y las niñas mmm, se aprenden un día y ya lo han conquistado para, para siempre. La libertad es algo que se construye, que se negocia, eh, que se puede perder, que no se consigue en de un de momento y para siempre. Entonces hay que estar continuamente construyendo esos espacios de, de libertad y de espontaneidad. Y esa libertad sirve de poco eh, si no se tiene la libertad claro, de límite y si no se acompaña de, de lo que es el otro principio, de la solidaridad. Es decir, de nada sirve el libre, libre desarrollo individual de tus capacidades de imaginación si no los desarrollas junto a la libre imaginación y creatividad del resto de iguales, de compañeros de clase, con el maestro, con, con el personal... Entonces esa idea de, de apoyo mutuo es, es también fundamental desarrollarla también el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, desarrollarlo desde, desde muy pequeño, ¿no? desde, desde muy pronto. Esa, hay una frase de Kropotkin que me gusta mucho citar, ¿no? que, que es la de eh, que la educación libertaria es entendida como un proceso en el cual se debe sacrificar progresivamente la autoridad en beneficio de la libertad. Evidentemente a los niños desde que nacen no se les puede dejar totalmente libre albedrío. Eh, necesitan, como decíamos antes, un guía, un maestro que guíe, que oriente, que estimule, que no guarde, que posibilite. Eh, entonces dice, se debe sacrificar progresivamente la autoridad en beneficio de la libertad, de la dependencia total del niño, de la dependencia total del niño a la autonomía del adulto. Un proceso paulatino. Eh, y, y los maestros padres, los acompañantes madres deben de ser acompañantes en, este, en ese proceso, eh, desde la dependencia total a la autonomía del adulto. Eh, de forma simple, eh, siguiente idea. Eh, Chomsky, eh, que es un, uno de los todavía vivos autores libertarios más interesantes. ...en cuanto al análisis de la educación... ...en el panorama político a nivel internacional... ...viene a hacer una diferencia así muy simple... ...entre dos modelos educativos... ...que existen siempre en combate... ¿no? ...y que depende de cuáles de esas dos líneas potenciemos... ...nos encontraremos ante, ante una fuerza u otra... ...él dice que hay un modelo... ...que parte de la ilustración... ...y que intenta estimular el pensamiento crítico... ...la capacidad de investigación... ...el desarrollo autónomo, el pensamiento libre... En los seres humanos es otorgar a, a, a los sujetos las herramientas necesarias para el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y creativo, y otra línea que tiende más al adoctrinamiento. Entre esas dos líneas nos debatimos, vuelvo a ser eh, una referencia a la actualidad, hoy día eh, cada vez más, predomina con fuerza en nuestro país, una tendencia más cercana al adoctrinamiento que hacia, hasta hacia la libre creatividad en, la, en los centros escolares, con la recién aprobada 11, eh, es una vuelta de tuerca más, ¿no? en la que se va a potenciar mucho más esta forma de, de enseñanza adoctrinadora, mucho más que de libremente creativa. Eh, siguiente idea. Um, los anarquistas eh, cuando planteaban sus escuelas a principios del siglo XX se enfrentaban fundamentalmente a un panorama estamos hablando de la de principios del siglo XX, repito en el que la principal, eh, la principal institución que controla eh, la educación en nuestro país es la Iglesia hay muchísima población analfabeta, se llega a cotas de 50 o 60% pero eh, la parte de la población que está educada lo hace a través de la Iglesia. Entonces es un claro ejemplo de enseñanza doctrinadora. Eh, frente a esa enseñanza doctrinadora, los anarquistas van a plantear lo que yo llaman una escuela racionalista. Frente a la doctrina, el verso de la razón, el verso de, del pensamiento libre y racional. Esa escuela libre y racional eh, va a estar fuertemente cargada de valores. Eh, los anarquistas, las escuelas libertarias, tienen muy claro que no quieren adoctrinar, además, eh, ahí se separa de otra corriente, yo, eh, luchan frente a la Iglesia, frente a lo que es la doctrina eh, católica, pero tienen muy claro, y lo dice el propio Ferrero, lo dice eh, San Lorenzo, Antonio Maimón, todos estos maestros, dicen, ojo, que los anarquistas, los que quer queramos crear escuelas, eh, para ahora enseñar las ideas ácratas en nuestras escuelas. No se trata de hacer anarquistas en nuestras escuelas. pero El objetivo es hacer personas autónomas y libres. Eh, al igual que la Iglesia quiere hacer sus creyentes y otros socialistas quieren crear socialistas, nuestro objetivo es crear seres humanos libres y autónomos. Ahora, esa libertad y esa autonomía, esa falta de doctrina, no significa, por supuesto, ausencia de valores. Los anarquistas tienen muy claro que la, la educación debe de empaparse de toda una serie de valores que ellos consideran fundamentales eh, para el desarrollo de esa autonomía y de esa libertad. ¿Cuáles son esos valores? Por supuesto, los dos que hemos mencionado, la libertad y la solidaridad son piezas claves. Pero también el naturismo, el internacionalismo, el pacifismo unido al antimilitarismo están muy presentes con fuerza en el tipo de lecturas que realizan en esas escuelas. Es muy interesante leer... En el anterior, las entrevistas que realicé con, con abuelos y abuelas anarquistas, recuerdo a Aurora Molina, eh, que estuvo en la Escuela Natura, la Barcelona de los años allá, la escogió en la época de la República, pero esta escuela venía de Primo de Rivera, de los años 20. Y ella decía, oye, ¿no te creas que nosotros ahí leíamos a Bakunin, a Korkovkin, estábamos todo el día leyendo a los clásicos del anarquismo? Nosotros, eh, al final, ellos estaban en una escuela paralela a la escuela oficial y después hacían sus exámenes de ingreso para seguir sus su estudios. Entonces nosotros, ella era orgullosa, nos preparábamos muy bien eh, en las enseñanzas que había que, que aprenderse. Y dice, eso sí, teníamos una enseñanza de valores eh, fortísima y el partidismo y el antimilitarismo estaba muy presente. Leíamos muchísimo una novela que yo utilizo en muchas ocasiones también los, eh, hoy día, en las el, el la escuela, que es el sin en el frente, por ejemplo, de, de Remarque, ¿no? que es un clásico antimilitarista que está también en el cine con una estupenda película y que, y que era muy utilizado en la escuela libertaria para fomentar precisamente ese espíritu antimilitarista. Un paréntesis. Eh, creo que esa formación antimilitarista está muy bien acompañada del pacifismo, porque hoy día si bien es cierto que en las escuelas se intenta fomentar y hay muchos programas de los proyectos de paz a mi modo de ver quedan un poco desdibujados eh, y, a, y a un, de una manera muy superficial están muy bien las palomas de la paz, los dibujos, ciertas actuaciones que quedan un poco eh, superficiales pero eso creo que debería acompañado de un fuerte contenido antimilitarista es decir, de que la guerra eh, son una cuerda, las guerra eh, es algo que hay que intentar evitar al máximo posible y hay que conocer en eh, carne propia o hacernos sentir en carne propia qué supone estar en guerra para la población civil especialmente. Bien, ¿eh? ligado con, con esos valores que os he mencionado, hay uno que quizá eh, es un valor estrella en las escuelas libertarias eh, y en la... Hay uno, hay uno, como digo, estrella y, y, y que a mí me parece que tiene una actualidad eh, y que en esto eran bastante adelantados los libertarios y las libertarias eh, que es el plantear una nueva relación con la naturaleza. Eh, los anarquistas tenían muy claro que las escuelas debían de ser fundamentalmente unos espacios que eh, potenciaran al máximo el aprendizaje al aire libre. Había eh, que cambiar un poco las gafas, como hay un libro que sacó hace un tiempo por de, de Nación de cambiar las gafas de mirar, pues los, los anarquistas querían que la escuela sirviera para salir al aire libre, contactar con la, con la naturaleza y que los niños y las niñas se empaparan del campo, de las plantas, de los animales, eh, del río, de las piedras, de la arena y, y practicaran la enseñanza al aire libre. Y, y eso lo toman clarísimamente de Liceo Reclus, que es un geógrafo anarquista eh, delicioso de, de leer, que yo casi siempre que hablo lo menciono porque es uno de mis preferidos, ¿no? con sus clásicos El Arroyo y la Montaña. Y Eliseo Reclus decía una cosa que yo suscribo totalmente en el 2014, ¿no? eh, decía: la escuela verdaderamente emancipada de la antigua servidumbre no puede tener franco desarrollo sino en la naturaleza, en la naturaleza. ...lo que en nuestros días es considerado en las escuelas como fiestas excepcionales... ...paseos, carreras carrera en los campos, en los eriales, en los bosques... ...en las orillas de los ríos y en las playas debería de ser la regla general... ...no una excepción, la regla general... ...porque únicamente al aire libre se hace conocimiento con la planta... ...con el animal, con el trabajador y se aprende a observarles... ...a formarse una idea precisa y coherente del mundo exterior... ...cuán tímidamente entran en esta vía padres y educadores... Y cuán beneficioso, no obstante, sería combinar la salud física y la salud moral por el trabajo alegre en el campo, el pleno y libre. Eh, mira, que aprovecho que está aquí mi compañera Pepa del departamento de sociales, es una gozada eh, llevar a los niños eh, una, pequeña, una pequeña práctica, que tampoco estamos eh, con los niños de primero de la ESO eh, eh, haciendo un trabajo de campo con el río de y verlo salir a un río que tienen ahí al lado, que ellos pasan eh, seguramente, si no una semana así o acercarse a la orilla, eh, hacer fotografías, observar al cormorán, metiendo su cabeza en el agua, eh, pasear por el puente, ver que disfrutan tres horas eh, y que, que tienen esa curiosidad, esas ganas de aprender, es una auténtica gozada. porque eh, está presente en cualquier, en cualquier niño y en cualquier niña. Entonces, cuando tú vas de vuelta al cual bueno, pues ya nos vamos, pero ya nos vamos, tienen tan incrustados eh, que la idea, lo serio, es lo otro, que muchas veces te dicen, no, es que aquí eh, pues no hacemos nada, eh, que no hacemos nada, no, no, muchas veces nos enfurecemos como que no hacemos nada, y dices, bueno, sí, hacemos, vemos pájaros, cruzamos eh, el puente, nos relacionamos entre nosotros, saltamos, nos subimos a la muralla. Observamos que está llena de porquería, fotografía, la tala de, de árboles. Habían hecho una fotografía, eh, unos un, dosieres fotográficos estupendos ¿no? de todo lo que se está haciendo. Nos ha coincidido con, con toda la actuación que se está haciendo en el río de Arquivino. Entonces han podido observar también a los trabajadores haciendo cosas en, en la ribera. Entonces yo creo que, que los centros escolares de día están muy encorsetados hacia adentro. Hay un dato que es una estadística de la gala UNESCO y que España y Portugal, por ejemplo, la incumplen clarísimamente en las edades, que estoy hablando de primero de la ESO y en la primaria igualmente, recomiendan que el tiempo de permanencia en el aula en los espacios cerrados debe de ser 50-50%. En nuestro país ronda el 75% lo que están eh, dentro, de la, dentro del aula. ¿no? Es, es antinatura. Eh, entonces, pensar que eso, unido a esa idea de disciplina y control se vuelven bombas de relojería es decir, porque si tú, puedes, si tú quieres pretender que niños y niñas de 12 años estén desde las 8 y media de la mañana a las 3 de la tarde eh, sentados en un pupitre eh, atentos a la explicación del maestro y la maestra eh, pues nos volvemos todos locos nos volvemos locos nos volvemos maestros locos y, y aquello estalla, estalla porque se rompe la espontaneidad se rompe la creatividad y se rompe ese aprendizaje del mundo que nos rodea entonces en ese sentido eh, la educación y la pedagogía libertaria eh, sería una especie de educación para la ciudadanía en sentido fuerte no una hora a la semana eh, dando valores sino una educación de la ciudadanía que atravesara todos los contenidos de, de las materias y de las enseñanzas a esto último de las salidas al aire libre eh, la pedagogía libertaria evidentemente ya desde, desde 1904 eh, tiene muy claro que la enseñanza tiene que ser activa O sea, dice Zobay, justo al morir en Ferrer Guardia le escribe un ensayo él está dando clase en ese momento en una escuelita de, de afuada en Badajoz y él escribe una especie de ensayo eh, en la escuela. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho citar: que él dice, no podemos eh, pretender que los maestros, que los educadores, nos convirtamos en unos domadores de loros, porque eh, la enseñanza que había en aquel entonces era una enseñanza meramente transmisiva. Hoy día yo creo que eso está más que superado, es muy difícil eh, que se cuestione, que alguien cuestione, que vuelva a plantear esta enseñanza meramente periodista, meramente repetitiva, aunque. Vosotros lo podréis decir aquí mejor que yo, eh, creo que cada vez hay menos, pero hay que intentar potenciar al máximo eso que no convirtamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en, un, en, en con unos meros papagayos de recitar una serie de información. Zoáis es muy crítico ya, y no existe en aquel entonces, ni mucho menos, el panorama de la industria editorial que tenemos hoy día, pero era ya muy crítico con los libros de texto, con unos libros que no estaban preparados para las mentalidades de los niños y las niñas era un, un material eh, muy por encima de, de sus capacidades y que ellos tenían que aprender, retener de memoria y soltarlo en un examen. cuidado, o sea, ¿no? frente a eso hay que sacarlos a la arena, sacarlos al patio. Es este, un ejemplo muy práctico de la geografía. Cuando él está dando la geografía de España, lo saca a hacer con la arena el mapa de España, a, a construir el relieve. Eh, a ir poniendo las líneas de ferrocarril con, con con manualidades. Es una enseñanza muy activa, muy práctica, muy volcada a la experimentación, a la observación. Y eso es día, yo creo que hoy, por suerte, cada vez más gente que intenta eh, llevar a cabo ese tipo de prácticas. Creo que ellos y ellas ya, ya lo tenían claro en aquel entonces. No hay que olvidar que la escuela moderna de Ferrer y Guardia, que es casi la que va a servir de modelo, abre su puerta a la Barcelona de 1901 y en la que va a servir de modelo hasta el final de la guerra civil eh, ya una de sus obsesiones tiene dos dice vamos a ver si queremos formar a los seres humanos del mañana en, en unas maneras distintas ¿Cómo lo van a hacer con unos maestros y unas maestras que han sido formados en la, vieja, en la vieja escuela en una primera preocupación que es formar a maestros y a maestras que sean nuevos en el sentido de, de, de nuevo, esta nueva pedagogía y una segunda, crear materiales que sean distintos a los que existen. Entonces creamos una línea editorial, que es la línea editorial de la Escuela Moderna, y que va a contactar con gente de las universidades, con gente de distintos sectores de la investigación de la sociedad, para crear esos materiales. Y esos materiales se van a redistribuir, el propio Luis Ais, tiene en su escuela de Azuaga materiales de la Escuela Moderna. José Sánchez Rosa también, en Sevilla, en multitud de sitios, hay maestros y maestras libertarias que utilizan esos materiales. Eh, siguiente idea, y si me he ido saltando alguna, en mis apuntes tengo ya la idea número 13 que os lanzo. Eh, no sé si me he saltado algo. Eh, importante también, y esta es más difícil de realizar actualmente en la escuela pública, que es donde yo trabajo y donde la mayoría de nuestros niños y niñas se socializan con ideas. Hay muy poco, muy poco experimento ya me sepa idea. Llámese alguna escuelita de Valladolid o tres o cuatro escuelas que pueden ser autoreccionadas en libertarias, el resto y niños y, niño y niñas se, se, se educan en la escuela pública. Y yo soy de los que piensa de que las pedagogía libertarias tiene su sitio y pueden hacer una cuña importante en la escuela pública. Pero este aspecto que voy a comentar ahora es un poco más difícil de desarrollar. Eh, si la libertad y la solidaridad son principios necesarios, estructurales del anarquismo y que tienen que estar presentes en la educación otro principio fundamental y que habéis recogido muy bien en vuestro cartel con el niño y esa especie de conceptos y términos el cartel que anunciaba la charla eh, es el de la autogestión el modelo de sociedad libertaria lo que se aspira frente al Estado las propuestas más del Estado o más del mercado las propuestas libertarias abogan por, por la autogestión la autogestión de todos los espacios de la vida las escuelas, las fábricas eh, los lugares de trabajo los hospitales, etc. entonces se trataría también al igual que se trataría de llevar la igualdad la solidaridad y la libertad a las escuelas, se trataría de llevar la autogestión a las escuelas, ¿cómo se hace esto? una parte quizás sea más viable. Eh, sería muy interesante que desde muy pequeñitos y muy pequeñitas nos fuéramos acostumbrando a autogestionar nuestros centros educativos. cuando digo nuestro centro educativo, no? educativo? lo digo desde abajo hasta arriba. Desde qué contenido aprender, hasta qué metodología utilizar, cómo organizar los tiempos y los espacios. Y si el alumnado ocupa en la centralidad de la pedagogía, cómo esos niños y niñas, adolescentes, adolescentes. No pueden, no pueden tener voz y formar parte de cómo diseñar esos espacios es necesario que formen parte de ellos así como el aspecto económico de los centros por ejemplo, de todo esto que estoy mencionando uno puede llegar al aula, un maestro por ejemplo o un grupo de alumnos, planteando un maestro eh, dentro del programa queremos focalizar, queremos aprender o oh, eh, intensificar eh, tales temas, estamos muy interesados en tales aspectos y tendrían que tener cabida en, en el desarrollo de, del aprendizaje, eso podría hacerse, no es porque no hay ningún problema, de hecho yo creo que cualquier profesor hoy día en la escuela pública que esté abierto, eh, vamos, no está deseando que le propongan cosas, ¿no? Muchas veces eh, los anima y, y, y quizás por cómo venimos mmm, el bagaje que traemos más de obediencia o más de. de esa falta de desarrollo de las capacidades creativas nos hace difícil dar ese salto para construir materia, pero hay que que estamos totalmente abiertos a dar, a dar cuestiones que los alumnos están interesados. Mucho más difícil es organizar los tiempos. Yo soy de los que piensan, por ejemplo, que estamos como relacionando con lo que decía anteriormente: los niños pasan muchas horas en los centros escolares, que sería para un primero de la ESO, para los, sería suficiente de 9 a 2. ¿Por qué un centro en de un determinado barrio no podría decidir que dar clases de nueva a dos y que no fueran los módulos de una hora, sino de 40 minutos? ¿O módulos de dos horas seguidas cuando hubiera un taller? ¿Por qué no podrían decidirse? Es tal y como está planteado el sistema, ahí tenemos, no tenemos nada que, que plantear. O sea, la inspección actuaría rápidamente. La gestión económica, igual. Es curioso porque uno, eh, cuando hablaba con las abuelas anarquistas, con Chapérez, por ejemplo, que también ella no como alumna, sino que fue de las que promovió la escuela de liceo del club en la, la Segunda República, en la Barcelona de la Segunda República, cuenta de forma muy graciosa cómo los niños y las niñas, de forma pequeña, yo no estoy hablando de secundaria, sino de primaria, hacían como una especie de cooperativa en la que en una pequeña parte de la economía ellos decían en qué uno gastaba el material. Si compraban más lápices, si compraban un tipo de materiales, de libretas, desde pequeños, y claro que se puede estar aprendiendo matemáticas, aprendiendo organización, aprendiendo asamblearismo, eh, aprendiendo cooperativismo desde muy pequeños, por cosas muy, muy básicas. Eh, entonces, eh, otro principio, ya digo, que, que es necesario, no el de la autogestión pero que, que, y de la democracia directa, pero que, que a veces nos encontramos con esa cortapisa institucional o ¿no? gubernamental. Eh, voy acabando, que tengo 16 puntos. No sé si voy cómo vamos de, de tiempo. Ah, no, yo Creo que termino más o menos rápido. Eh, Otro punto, a ver, no, otra palabra.. Eh, Digamos, utilizan muchísimo los, los anarquistas cuando hablan de pedagogía libertaria, la educación integral. ¿no? Es, es un aspecto que ellos tienen también muy claro, así como se llamaban esas primeras escuelas modernas, se llamaban escuelas racionalistas, porque tenían claro cuál era el contramodelo, que era el, el, el contramodelo del dogma, de la doctrina, de la fe, ellos decían, no, ante eso, además el pido del racionalismo de la época, son escuelas racionalistas, las que nosotros creamos donde se fomenta el pensamiento libre. Pero uno de los discípulos de Ferrer, una generación posterior y uno de los pedagogos muy olvidados, pero una figura eh, de enorme relevancia que iría más allá del mundo meramente libertario, una figura que necesitaría urgentemente eh, un reconocimiento a nivel nacional por su papel eh, en los años 20 y 30 en la educación en este país, que es Luis Elías, eh, el discípulo de Ferrer, crea la Escuela Natura en Barcelona. Donde de su director, junto a su compañera, Lisenda Roca eh, él dice, escuela racionalista se nos queda corto ese término Ferrer utilizó ese modelo pero la enseñanza que nosotros promovemos es una enseñanza eh, integral y cuando decimos integral porque a nosotros nos interesa seres humanos que, que tengan un raciocinio libre y crítico por supuesto antidogmático pero nos interesa seres humanos que sientan el mundo de los afectos y de los sentimientos debe de vertebrar todo el proceso pedagógico eh, tal es así que en una de las entrevistas dice hombres y mujeres que piensen bien casi que lo eh, pasaría por alto necesitamos hombres y mujeres que sientan bien hombres y mujeres que, que se empapen de la realidad y que la sientan y que, y que se dejen seducir por esa realidad y tiendan a, a transformarla Luis Elias que por cierto eh, fue segundo de abordo de, de Domingo Blanco que fue un ministro cenetista muy corto espacio de instrucción en la época de la Guerra Civil y eh, de la Revolución y que organizó todo lo que fue el CENU el, el Consejo de la Escuela Nueva Unificada en Cataluña y repito que es una figura eh, de enorme interés en el en Brasil eh, Última idea y ya así acabo, me salto una que tengo y, y la última idea eh, Un pedagogo libertario, una pedagoga libertaria eh, tiene también muy claro que está, hace una educación desde la duda desde la duda y desde el error o sea porque eh, es un cuestionamiento permanente a tu práctica un diálogo continuo con la realidad que te rodea y lo dice Antonio Maimón en su texto, dice cuidado, hay que tener alerta porque los mecanismos de autoridad los tenemos muy presentes y muy interiorizados, por muy libertarios y libertarias que nos creamos, los tenemos incorporados entonces tenemos que estar en continua alerta para eh, detectar esos mecanismos de autoridad que todos tenemos presentes eh, y ponerlos en alerta y después porque el ser humano es un ser humano que en su propia naturaleza, al igual que lleva el aprendizaje y la curiosidad lleva en su sello la incapacidad la discapacidad el error y la duda y solo desde esos elementos además aprendemos eh, yo digo mucho a, a, a los críos el, el, el intento de que no tengan miedo a, al, al error ni al fracaso porque es que desde de ahí se también de, desaprende, desde el error podemos acertar desde, desde un principio y ya Antonio Baimón eh, y enlazándolo ya con esta idea del principio de no cortar la espontaneidad, la creatividad y, y, y el que correteen los niños y las niñas por el campo decía que las caídas se curan pero la incapacidad no se cura ¿no? entonces eh, con esa última idea termino si os parece y lanzamos el debate o